este video de un túnel aquí ¿no? en la serie de Asterios juega un túnel en Hawái sigamos por donde hemos la última vez eh, vamos a vamos a ver hace muchísimo que no jugaba esto tengo que conseguir un montón de cosas por lo que parece de misiones de esta Luke forhana tadaki light tadaki light dónde está tadaki light Daki Light Aquí Vale Buscaremos a Janet Daki Light mm. Vale, ¿qué más tenemos que hacer? Eh, Find Biosample Science Clear Holocay Harbor con guay. Vale Extra Submerged Munición Craze Extract Submerged Munición Craze Ah, vale, estos son Holokai Harbor Holokai Harbor Holokai, este es Holokai Vale, Holokai Harbor Dice este que vaya Eh. North Northwest, vale. Northwest of Holokai Harbor. Eh, vale. West, creo que es aquí o aquí. No lo sé. Bueno, ahora miraremos. Vale, vamos a movernos. Eh, tengo tela de hambre por lo que estoy viendo. Debería de comer, ¿no? Un poquito, aquí no tengo nada en las cajas hechas. Esto. Oh, tengo una gas mask. Tengo gas mask y todo. Eh... Joder, un rocket launcher tengo. que quiero un rocket launcher. Eh. Eh, pues tengo un montón de cosas, ¿eh? Vale. Eh, necesito. recargar. Vale, tengo Esto vacío No entiendo para qué lo tengo en mi inventario Si está vacío Vale, fuel Fuel y fuel Ahí ya está Con esto vamos, perfecto chau, chau, chau, chau. Cosa más fea de controlar No, es que hace muchísimo que no juego, eh Ah, creo que aquí era lo del biodome, esto Creo que... En eh, <coughs> una misión Era aquí ¿Verdad? Vamos a bajar Vamos a bajar Esto tiene pinta de... De esto, de... De no ser zona segura Exacto, enter in dead Zone. ¿Qué tal lo había? Sample este, aquí ni nada, ¿no? Nada más. Vale, vale, vámonos. Que miedo, chaval. Yo controlando esto, tía. Bueno vamos a venir aquí, vamos a poner lo del biosample este y vamos a... ayudar al hombre hecho con, necesitamos un horde necesitamos hacer un horde vale y algunas cosillas más vale eh, esta serie le queda un poco, oh, guay, mira que el mapa es un poco antiguo y tal, pero aún así voy a... Voy a seguir eh, con la serie hace muchísimo que no lo traía tengo dos vídeos antes que este seguro qué bueno que lo subiré en estos días a ver ya vaya para bueno para lo que viene siendo retomar un poco la serie que la tengo muy abandonada eh, vale el de la misión está el del biodome era este el found a biosample Nothing to report eh, ¿Qué de esto tengo ya? Soy sheriff aún Vale Y este hombre es el de la misión esa Creo recordar Así que vamos a Vamos a ir a Hacer la misión Antes que nada Tengo que ir a casa A dejar todo A dejar todo A conseguir comida, vaya A dejar nada A ver ¿Dónde está mi casa, tío? Creo que me acuerdo, eh Creo que me acuerdo perfectamente A ver, era por Aquí Creo Creo recordar, eh. que, ya os digo, hace muchísimo que no. que no juego. Eh. Tengo 25%. Creo que esto no voy a llegar, eh. Bella cacho de mierda. De Mackeshift. Eh. Helicóptero, eh. Estoy por hacer el meterme algún mod, ¿no? Va Para hacerme un vehículo más rápido, porque sí, que este helicóptero del mapa, que te dan para este mapa nada más, está muy bien, pero... Eh, solo es para este mapa y además es una mierda. Es una mierda comparado con lo que puede ser otro vehículo, ¿no? Que llego en tres años, vaya. Y esto gasta más gasolina que la más. Y esto va... Valentísimo y además gasta muchísima gasolina. Vaya mierda, pero bueno. Vamos a ver si Vamos a ver si llegamos a, a la base esta. Ya podría, ¿verdad? Es que po como poder, podría empezar a jugar ya con teleports, ¿no? Ya. Hombre, sí, que si sí. el helicóptero es más útil, que si no de qué. Pero ya. Ya la verdad es que. Da como mucho, mucha pereza moverse en helicóptero. Perdemos tiempo. Eh, no sé. Es más que dar por. Por acortar que sí, que sigue siendo supervivencia. Porque tú puedes hacer todo esto sin los teleportes. Pero bueno, aún así. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Che, me estoy quedando sin gasolina, ¿no? Sí, vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a tirarnos aquí. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Tío. Eh, porque esto sigue girando. No debería de girar. Vale. A ver. Vamos a caer en cualquier sitio. En verdad. Veamos mochila de mierda que tengo. Doy un serio una Bueno. Vale. Vamos a caer aquí. A ver si caemos. Vale. Y nos vamos a hacer un teleport. A ver. Caemos aquí. Ahora caemos aquí. Uf. Vale. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? voy a llevarme cosas a casa, ¿no? La verdad. Gas más... Cosas, eh, vale, vamos a mover esto: un generador, rocket launcher, vale, vamos a ver el sitio ¿eh? es exactamente, zoom in, vale, eh, barro teleport, waypoint vale, aquí tenemos que ir ahora hostia, lo he clavado, eh lo he clavado vale está aquí a vale, ver, sigue siendo lo mismo, en verdad porque no está modificado en plan bueno cosa ya vamos a ver antes que nada, necesito comida huevos los huevos suelen bastante el hambre Kills. Estoy full of kills Si sí, estoy full of kills Vale eh, Algo de esto Pan, yo creo que con eso voy Genial Un poquito de comida más, Esto, esto vaya genial Esto y agua En a 100 y esto me restaurará Bien eh, Vale, vamos a dejar aquí cosas, ¿no? Porque llevo armas encima bastante interesantes eh, Vale Vamos a dejar Cosas varias tengo que dejar pem, pem, pem. Vale, vamos a dejar esto Esto, esto esto y esto, ¿esto qué es? Esto, Cardia, Blood, todas todo estas cosas, ¿no? Vale. o más. No, pero a eso habrá ropa, ¿no? No tengo ropa. Uf, bueno. Ah, esta se queda aquí, ¿no? Vale. Mmm. katana Eh. La katana me la puedo llevar. Eh, binoculars, Me los llevo cargadores y eso los dejo. Un munición y accesorios, estaba yo asustándome que no veía aquí donde dejar los cargadores. Eh, vale, tengo esto por aquí. Oye, no voy tan mal, eh. En verdad, tengo bastantes cosas. Eh. Bueno, vamos a jugar entonces con teleport. Por lo tanto, estoy a tirar. Me voy a la tontería. Esta, esta aquí y esta aquí, vale. Eh. Teleport, waypoint. Esto lo voy a llevar encima. De gua. Hostia, el rock launcher, chaval. Y la Yuri. Eh. Pico. ¿Pero para qué? ¿Para qué quiero yo un pico, tío? Eh, necesito una Alice. Necesito una Alice. Vale. Eh, a ver, ¿cómo hacemos esto? Aquí. Esto aquí. Eh, eh, eh, vale. Vale. Esto aquí, esto aquí, esto aquí eh, Creo que no me acabé las cosas ¿eh? Uf, no me acabé Ah, sí, vale Esto, esto y esto aquí Bien, la cantimplora puede, le pueden dar un poco Por saco eh, no hay más cofres, ¿no? Vale. Vamos una cosa. Y ahí tenemos un rocket launcher. Que no nos sirve de nada. ¿Dónde están el Wright? Oye, pues lo ha aguantado, ¿eh? Con sus dos huevos. Vale. Volvemos. Bien. Y vamos a coger ahora y vamos a dejar lo que nos queda. Vale, necesito. Necesito tengo uno, tres, cuatro, cinco, necesito uno de Metal Scrap. Vale. Sin problema. Vamos a soltar aquí. Eh, eh, eh. Cargadores vacíos craft hmm. está Cuchillo. Craft. Vamos ahora a hacer una bar. Que es lo único que necesito hacer. Y vamos a hacer aquí. Vamos a poner jorde. Yo creo que me da justo, ¿no? Todo justo. Perfecto. Limpito el inventario. Cogemos esto y tenemos un gol de beacon bien vale va, vamos a ver tenemos que ir a eh, de ahí la ni este vale para misiones estas eh, tengo que conseguir la radio relays eh, ya he conseguido una eh, pero hay más hay más eso que he escrito ahí no sé ni yo lo que es vale así que a ver tengo que conseguir se supone radio Radio Relays, ¿qué están? Eh. Hostia, Full Moon, brother. Full Moon, brother. Mira aquí, aquí hay una. Esta. Eh, hay más. Hay más, hay más. Eh, a ver, brother. Está vacío. Eh. Vamos a subir a a las antenas. Las antenas tiene que haber, se supone. A ver, a ver, zooming, Barra de report, waypoint. Que las antenas este debe de haber. Que yo no, esto lo tirado yo, <ríe> ¿vale? En ese el de enfrente, ¿vale? Que es aquí, el de por waypoint. Vamos a ver, ¿Dónde está. Aquí, ¿no? Vale, ya la teníamos todas vale, Ahora vamos a ir a los diferentes sitios. Son aquí para empezar esta coño, aquí barro del waypoint aquí tengo aquí tengo que poner algo para empezar aquí ponemos la primera radio de esta que es una red para cada de estos, para cada sitio así que Aquí va una Vale Luego, ¿Cuál más hay que poner? Eh... Más una quea ¿En el más una quea? ¿En serio? Vale, en el más una quea me imagino que sea aquí Por waypoint. A ver ¿Dónde? Aquí, ¿dónde? Aquí arriba no. Aquí abajo, por lo que estoy viendo, tampoco. Vale. Vale, ya veo. Ya veo a dónde. Ya veo a dónde. En más una, Kea. Quedó zombie. Te mueres. Vale, vamos ahora a, a ir eh, a ver dónde es aquí, ¿no? Barra Teleport Waypoint, ¿dónde es aquí? ¿Aquí arriba? Sí, uh, como cazado, eh. A ver, era un poco. Está un poco claro, ¿no? De qué va a ser aquí arriba. Vale. Vale, vamos a cargarnos este zombie. ¿Hay zombie gigante? No, ¿verdad? Eh, vamos a comprobarlo, ya que estamos aquí. No, no hay. No hay zombie gigante. Bueno. No pasa nada. Eh, vale, y qué nos queda eh, deploy airport relay airport airport aquí, ¿no? en El airport será aquí Bueno F1, aquí arriba será me imagino Sí justamente ahí Vale Bueno esto lo podemos subir a patitas. Fuera. Uh, uh, uh. Cuántos zombies. Uh. ¿Cómo se sube ahí arriba? <ríe> hey, brother. ¿No hay unas escaleras para subir? Aquí. Vale. Este no hay nada. Es uno más arriba. sepa a ver. Estar sequitos, hombre. Estar los zombies. Se ponen aquí... Pesaditos. ¿Quién no se puede subir. Por dónde cogen se sube. Aquí. Por aquí. Vale. Subimos. Y ponemos esto. Después ya estaría todo. aquí. Teleport waypoint Oye. barra teleport waypoint ya copia pero es que se borra, tío, que es lo malo que se borra, vale, y aquí está perfecto, uh, it's a, a live, good work, start scanning, uh, vale, vale, ya está, ¿no? Bien, a ver. Having me on the radio. Oh. How can we help? Uh. Uh. uh. Let's do the quick. Kill no zombies. Hostia, perdón. Vale. Más misiones. How can we help? Vale. Dangerous Distraction. Kill no zombies. Place Hotel de Goy. Place Water Park de Goy. ¿Cómo? Uh, uh, skills Okay, A uh, Distressed group of surviving military soldiers have been discovered in Kailua-Kona Unfortunately the horde size is swarming So extracting them safely will be difficult This is the destruction option set up Five destruction beacons While remaining undetected by the infected presence. Killing any zombies will result in your detection and the destruction of the beacons. No puedo matar zombies. Water park house decoy ah, Vale. Eh, Kailua Kona. Kailua Kona is on this. Kailua Kona aquí barra teleport waypoint vale yo tengo el el sneaky a full no vale tengo que hacer press hotel de hotel en el water park para empezar y si es que lo tengo copiado, pero es que lo pego y no se pega. Barra el deport white point. Control C Control V, A ver, vamos a. Vamos a mirar bien. ¿Qué tengo que hacer exactamente? Tío no entiendo <laughs> Place Hotel de Coy. de Decoy, ¿qué esto es esto de Decoy? I've been mean, discovered uh, in ahí? in Swarming It's swarming, so extracting them safely will be difficult, this is the So está five distraction beacons By the presence. Killing any zombie will vale, y de dónde saco los distraction beacons hmm. vale, ya tengo como que se ha visualizado el, el panorama o algo, me ha puesto kill no zombie, vale, ahora vamos a caer una coba de este, vamos a irnos aquí, que este es el primer sitio, si no me equivoco. No, aquí no es. ¿Dónde está. Aquí. Tengo que posicionar la de estos. Tengo que no matar a no me más escuchado. Tranqui tronco. aunque tú creas que sí, no estoy aquí. Perfecto. Vale. Siguiente sitio, el hotel. que no matar zombies, no matar zombies, no matar zombies mm. Garra, teleport waypoint, ni se han la cuenta que estoy aquí, eh. quiera, no requiera, exacto. Bien, vamos ahora aquí guardo teleport waypoint esta casa aquí y vamos al diner waypoint en la parte de atrás no uh un zombi vale madre como corro hermano que no me pillas Eh, brother. te quito. Qué pesados. Me barra teleport. Adiós. Bien. Ya estaría la misión, ¿no? Mission complete, sir. Oh Can I join? Unfortunately, no. Vale have been have been well, I will report back, what is your role, 05, what is your role, I would like to trade, filtros, me vende este hombre, me vende filtros este hombre, what is your role, y le puedo comprar cosas, no? comprarles filtros, verdad? los bueno, filtros no están mal, del todo, tío me ha entrado justo, vale Yo no puedo hacer nada más, ninguna misión más YouTube report? vale, quiero ver mi mi persona, soy sheriff aún mm. No, oficial y However, if you. Vale. I will report back. What is your role? Bien. ¿Qué misiones tengo que hacer? <ríe> vale. Me ha a estas cosas. Para quitarme las también de encima. Porque son misiones. Como yo digo, de mierda. Entonces. Tengo que conseguir. Eh, pinelogs. Eh, pinelogs. Que el Pinelogs creo que... La idea era 50 y algo. O oh, así. Voy a mirarlo de esta forma. No me acuerdo bien. 41. <ríe> vale. Barra aquí 41. No, bueno, no está tan mal, ¿no? Nave 3. San Caio al suelo. Voy a tirar a Nicolás. Vesta no lo necesito, este cargador tampoco eh, eh. Eh, 203, pero luego no tengo espacio y la mierda esto, vale barra gif paddle lo que me falta ¿no? Padle. que ya no para qué quieren un paddle pero vamos uno eh, cero vale y cuál es la misión esta y rope rope también tengo en casa pero vamos. Eh, por no por no hacer el movimiento de ir y volver sesenta eh, 64, cuatro dame dos bien ¿Quién era el, de, el que pedía todas estas cosas? No. Eh, no. ¿Quién es el de la misión esta tío? Grant Williams. Yo. Vale. Find cámara. Eh, vale. Parece que... Que aquí han cambiado algunas cosas, ¿no? Good luck. Se han actualizado algunos npcs y eso. Al parecer. Rastuherit. Ranks de. Ah, eh, ha dicho que he conocido a este hombre, ¿no? Vale Defeat Light e ¿Cómo? Ostras, eso eso sí me gusta. Uh esas misiones si sí me gustan a mí. Nothing to report, nothing to report. Lightning Strike Boss ¿En dónde es? Bueno, ahora voy. How can I help? Turn off Fuse Box. Vale, hay varias misiones nuevas, ¿eh? ¿eh? Larry este Sí, muy colorido todo eh, Vale Este hombre Este hombre no quiere nada Este llama a la misión Esta que tenía Good luck este nada, ¿no? Harry. Un poco gay, Harry. Este nada. te di help? El del BTL Sandwich. Vete por ahí, tío. BTL Sandwich. Está más bugueado. Esa misión está más bugueada. Está el hombre ese que necesitaba. Quieres cocos. Misiones un poco poco de mierda, ¿no? ¿Este también necesita ayuda? No. ¿Este no? Vale, ¿dónde está el que necesitaba el rope y todo ello? Good luck, good luck. Sorry to hear that. Barra, eh... teleport, waypoint. A ver este hombre thanks Tío, pues no sé cuál es el de la misión esa No sé quién es, el de la misión No sé quién es mm, No sé en algún de estos, ¿no? Yes it is. vale Happy birthday, coño, este hombre tiene el... su cumpleaños todos los días Eh, y yo Chuck wants to find him some supplies So he can with a raft to get off of the island Ah, se estaba en una isla Vale. ¿Qué isla era? Aquí este ah mira aquí tiene, toma wow, long time muy bien, a ver, fine coconuts, fine ingredientes huevos, berry, box milk Quiero hacer esta Reputación, a ver, ¿dónde? Pues let me Zoupa. pajala, vale Pajala Barra teleport Pajala Es que no sé dónde está, pero vamos. Uh -huh. Es ese, ¿no? Cuidado, que me lanza un rayo o algo Se supone A ver, chuparla Esto que suelta nada, ¿no? Mucha luz Vale barra teleport oh, y eh, pues ya estaría esta misión hecha me lo ha cargado impresionante vale vamos a ver si estos hombres me dan ya misión join, no el will report later noticia O noticia error nada no, este tampoco necesita ayuda no y este está aquí Mi amigo so happy no entiendo porque está todo el mundo tan feliz ha dicho este hombre este hombre cada vez te trae más cosas no vale hello hello vale error, nada me dice este hombre nada pull we'll report back and join how Are being stranger All right. uh, I don't know how long now, we have been trying with no log to contact the collision craft Where well, there is our common uh, he can only do so much with the scrap bucket y Baldry Calls Radio Vale Rampo. Creo que puedes hacer una misión Fuera de lo que son las misiones Creo, no lo sé eh, Pero como, yo ya soy Paragon, ¿no? sí Soy Paragon Soy Paragon, nenes eh... Vale, pues ya he alcanzado El Paragon en este Con esta mierda Perfecto pues perfectísimo Vale, pues yo creo que no muchas más misiones voy a tener que hacer de esto eh, Hay más misiones que hacer, como son las de El coconut y todas estas cosas Los cámaras Bueno, el fuse Los ingredientes y los coconut Bueno, son misiones de Moña y hemos conseguido al fin eh, Lo que sería el pargo y yo creo que con esto podemos dar por finalizada la serie eh, hay más misiones por lo que tengo entendido no en plan, cuando entras aquí supone que tiene más misiones o algo creo vaya no tampoco lo has hecho nunca eh, pero es una es una cosa que yo quiero o no tampoco estoy con muchas ganas de hacer pero bueno eh, eso es para ya sabéis eh, se puede, se puede seguir Además de lo que yo he hecho Pero bueno, esta serie ha durado ya bastante tiempo Hemos hecho todas las misiones que hemos podido Me han dado Oh Me han dado la Desert falcon esta Es verdad, cuando, la, cuando conseguías esto Te daban la Desert falcon cheta Oh, mira esta de Sir Falcon, chavales. Esto es cremita de la buena. Se me había olvidado por completo que este es el motivo de la serie más que nada. Conseguí esta de Ser Falcon, que, que tiene un esto, un, una cosa esta que nunca se acaba, tiene una light y eh, no mucho más. Está, está muy bien. La, es la Desert Falcon, vaya Es la Desert Falcon Que se llama Que está muy OP Y solo se puede conseguir en este mapa Y mirad, mirad, mirad Mirad cómo mete esto Chaval Toma, chaval, toma Son cosas que no se le puede poner una Desert Falcon Pero vamos, esta Desert Falcon pues es especial Ya habríamos terminado la serie eh, Yo espero que os haya gustado el vídeo Si queréis más ha un turno de salida, like y yo os lo traeré seguramente hagamos una futura serie en otro mapa, pero bueno, nos daremos un, un pequeño descanso. Así que no mucho más, si queréis más vídeos de un turno, ya sabéis, dale like y yo os lo traeré. Así que lo hecho con este capítulo, espero que os haya gustado y adiós.